Hola Escorpio de Sol Ascendente. A continuación voy a hacer una lectura por las próximas dos semanas. Vamos a comenzar por una lectura general. bueno se ve que hay um, se ve que hay um, Eventos inesperados, ¿sí? eh, cambios de paradigma, eh, ca cambios de actitud, que tienen que ver con un vínculo. ¿sí? Eh, posiblemente hay una crisis con un vínculo, puede ser con tu pareja, con tu socio, con alguien cercano donde que tengas un vínculo sentimental. Eh, creo que de, de alguna manera estás eh, enfocado en el trabajo porque eh, te estás alejando mentalmente de una situación, de una puede ser de una situación de trabajo, de una situación sentimental, ¿sí?, eh, puede ser eh, que, te, que te estés alejando de una persona que es bastante analítica, que es una persona eh, que, sea, eh, que, que le gusta andar eh, por caminos seguros que no le gusta eh, aventurarse, sino que más bien es una persona programada, ¿sí? Puede ser que te estés alejando de esa situación y que estés adoptando eh, una actitud de quiero empezar desde cero mi vida, eh, como de aventurarte a cosas nuevas, ¿sí? A lo mejor no sabes muy bien qué es o eh, tenerlo definido, pero es un querer aventurarse, ¿sí? La carta que te representa habla de eh, de un amor que tiene que ver con, con un amor incondicional, un amor de familia, ¿sí? que, que te está, eh, puede ser ese vínculo que hablamos, que te está eh, llamando toda tu atención. ¿sí? En tu entorno se ve eh, cierta tristeza una sensación que se perdió algo eh, y que cuesta recuperar en, tu, en tus aspiraciones está más bien eh, tomar la iniciativa eh, tomar acción ¿sí? te vuelvo a decir hay mucha energía de eh, quizás de tomar decisiones precipitadas entonces hay que tener cuidado con eso, porque no te vayas a arrepentir des después. Y se ve eh, una decisión, ¿sí? Que se toma una decisión al respecto. Ahora, bueno, esa es la lectura general. Si no resuena contigo, recuerda que esto es general para toda la gente de Scorpio si quieres una lectura personalizada tienes eh, mi correo electrónico en la cajita de descripción además eh, también tienes mi instagram donde te puedes también poner en contacto conmigo y a continuación vamos a ver cómo va a estar el amor para la gente de escorpio soltera en las próximas dos semanas Bueno, eh, en estas dos semanas eh, se ve que hay una actitud tuya muy, digamos, muy de escuchar, muy de, de, de, de cercanía, eh, no veo que sea tanto como de vibrar bajo, de po, aunque podría ser, pero no lo no lo veo así por las cartas de tender al, al, al, a lo melodramático ¿no? Eh, en estas dos semanas en, con respecto al amor eh, vas a estar un poco ondulante va, vas a estar como en periodos de que vas a querer eh, ir a la conquista de alguien pero por ejemplo si se te presentara la oportunidad es como que eh, te arrepientes sí y después renuevas eso es como que vas a tener una lucha constante entre lo que piensas y, los, y lo que sientes sí eh, si la pregunta es si vas a encontrar el amor en estas dos semanas o vas a conocer a alguien eh, se ve acá la figura de, de una mujer bastante atractiva sí entonces podrías conocer una mujer bastante atractiva eh, ahora la actitud correcta quizás es eh, quizás eh, mirar las cosas con, con, eh, con objetividad ¿sí? eh, no, no echarse a morir eh, porque es como que también te veo como eh, siempre mirando hacia el pasado ¿no? y no aprovechando la oportunidad el, el ahora entonces es como ser, obje ser objetivo decir, bueno, si yo quiero tener una relación o, bu o busco tener una relación tengo que atreverme, tengo que aceptar eh, propuestas al menos ¿sí? Eh, pero no estar tan ondulante como se ve, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo va a estar um, el amor para la gente que tiene una pareja estable eh, durante las dos próximas semanas. Bueno, acá te veo bastante duditativo, ¿sí? De nuevo te veo eh, acá se ve mucho más eh, ambivalente tu actitud que para los solteros, ¿sí? eh, creo que acá es donde eh, está la encrucijada. En, en, en donde en estas semanas te vas, vas a estar como observando eh, como muy escorpio, ¿no?, bajo del agua lo que sucede eh, referente a si esta persona hay una proyección con esta persona o no hay una proyección a momentos vas a querer eh, incluso eh, tomar distancia pero creo que la relación que tienes es bastante eh, posesiva, bastante eh, de, eh, dependiente, ¿no? Entonces, es difícil soltar eh, esta relación. Eh, la actitud correcta es que frente a, a una discusión o frente a este examen que vas a tener en tu pareja no um, te preguntes bueno esto es una oportunidad que tomo si ¿sí? eh, por ejemplo si decido soltar o lo miro como una derrota son los dos polos sí eso es lo que te puedo decir con respecto a a la gente que tiene pareja estable de escorpio. Y ahora vamos a ver el tema del trabajo para las próximas dos semanas. La energía disponible en el trabajo. con respecto al trabajo eh, hay mucha energía como de tomar nuevos rumbos sí es como de eh, como que de, de querer un poco eh, em, te insisto como empezar de cero eh, tomar nuevos desafíos pero cuidado con con la precipitación cuidado porque está bien tomarnos desafíos pero siempre mirando los pros y los contras no No tomar desafíos a tonta y a loca um, por al menos estas dos semanas se ve también que aquí en, en cuanto a trabajo hay un hay un estudio eh, creo que es, eh, si estás trabajando puede ser un trabajo que puede resultar agotador sí. Que, que incluso puedas tener algunos problemas de salud, ¿sí? Por lo agotador que es. Eh, y que si estás trabajando, incluso quieras buscar nuevas oportunidades, ¿sí? Eh, ahora, la actitud correcta es: no importa eh, si, por ejemplo, si. Eh, estás en un tra trabajo eh, y te mantienes en él o decides emigrar o si estás buscando un trabajo tienes que ser tú mismo tienes que tener la capacidad de comunicarte de mostrar tu eh, tu, tu esencia eh, por donde brillas ¿sí? eh, y ahí eh, teniendo eso en cuenta vas a poder tomar buenas decisiones con respecto a si tú te preguntas si vas a encontrar un nuevo trabajo la verdad que en estas dos semanas no se ve se ve más bien que eh, analizas oportunidades que estás en la búsqueda de algo pero no, no se ven, puede, pueden haber entrevistas pero... Nada más concreto que eso, ¿sí? Y ahora para finalizar la lectura vamos a tomar una carta consejo del oráculo de los chakras para la gente Escorpio, tu carta, Escorpio, es la disipación, sí, y la, disipas la disipación nos cuenta lo siguiente. La, carta, la frase de la carta dice: Soy más de lo que creo ser. La, básicamente, la carta acá te, eh, te invita a que te, te analices ¿sí? qué mensaje quieres transmitir, sí. Eh, Además, la carta te indica que deja que tus pensamientos vuelen libremente. Eh, cuando se fomenta la creatividad es cuando, es cuando soñamos despiertos. La clave está en reconocer la diferencia que existe entre vivir en una ensoñación... Y contar con un plan perfectamente elaborado. Ya que la creatividad debe liberarse de su jaula. ¿Sí? Así que bueno. Con este mensaje de la carta de la anticipación. Termina tu lectura por estas dos semanas. Scorpio. Espero que sea de ayuda y de utilidad. Y eh, bueno, te invito a que eh, te suscribas al canal, que actives la, la campanita para que puedas tener notificaciones de cuando subo videos o cuando eh, me conecto en vivo. Y eh, también eh, que dejes tus comentarios si te gustó la lectura, si te hizo sentido, cualquier sugerencia es importante para mí. Gracias por estar y nos vemos en la próxima.